Solo por hoy quiero quedarme en el piso y no levantarme. Solo por hoy quiero soltar tu mano para que no pueda sujetarme. Solo por hoy quiero llorar hasta derramar la última gota y quedarme seco. Solo por hoy no quiero ver a nadie. No quiero escuchar de nadie. Solo por hoy no me importa el mundo y ser pesimista. Solo por hoy sentirme pequeño, menudo, frágil. Solo por hoy que la falsa alegría se guarde en el rincón, escondida detrás de la sombra de la muerte. Solo por hoy no quiero cuidarme. Solo por hoy quiero ser egoísta. Sin importar si me levanto o no. Solo por hoy quiero darme por vencido y quedarme dormido. Solo por hoy no quiero ser fuerte. Mañana. Mañana ya no.